y amigas cómo se encuentran bien chicos super bien en este canal ya les hemos hablado antes sobre algunas las historias paranormal o más allá ya les hemos contado sus historias y en día de hoy por primera vez vamos a adentrarnos en estas historias superman creo que ya conoces su historia a través de ellos pero algunas apariciones de Superman no está Superman Pero algunas personas ven otra persona que tiene su escudo la casa de él Pero supongamos, si es fácil tiene su escudo así Pongse cómodos y apague la luz Porque estas son tres historias de Superman diferentes de universo DC Comics ¿Qué tal? Buenos días tardes o noche los saluda su amigos Y dueño este mismo el canal aquí comenzamos. Advertencia si eres una persona sensible o con problemas cardiovasculares por favor cierra este video. Clark Kent, también más conocido por su nombre del nacimiento Kallel o por su nombre artístico es Superman, es un personaje ficticio y en saga superhéroe de las películas del universo extendido de DC, es basado en el personaje del mismo nombre, fue hecho por Harry Siegel y Joe Shuster su historia, ese es uno de los seres más habitantes de su tierra, un inmigrante la casa de él fue llamado Kal-el su planeta Krypton, fue se crió en Smileville, Kansas para en un superhéroe estadounidense. Fue criado con altos ideales morales, él usa su increíble fuerza, velocidad, vuelo y otros varios fue para luchar contra el mal y proteger a los inocentes. En su identidad civil él es Clark Kent, para luego trabajar de un reportero trabajando para el Daily Planet de Metrópolis. Él es un miembro fundador de la Liga de la Justicia y miembro fundador de la Legión de Superhéroes en el siglo 30. De ahí sus orígenes han sido reescrito varias veces. Y también fue enamorarse reportera Lois Lane tuvo hijos a través de años. Cara Zor también conocida por sus nombres adoptivos de Linda Lee Danvers, Cara Kent, Linda Lane y Cara Danvers. Y el nombre de superheroína de Super Girl es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics su historia es el hace 24 años su planeta Krypton estuvo en grave peligro su primo el fue enviado a un planeta llamado la tierra por tierra por su propia seguridad y protección tal vez conozcan su historia la historia que no conoces es que me enviaron para protegerlo su coordenadas de su nave están conectadas con cal el seguir hasta la tierra su viaje fue largo pero se durmió durante el camino acompañaremos en tus sueños viajarás a la tierra para cuidar de su primo clark kent y las cosas no salieron exactamente según mi madre la destrucción de krypton envió una una ola que sacó a mi nave de su rumbo hacia la zona fantasma es una región en el espacio donde el tiempo no pasa se durmió durante de 24 de años hasta que de algún llegó aquí cuando llegó seguía siendo como una niña de 13 años pero en ese momento su primo Clark Kent era un adulto y se reveló ante su mundo como superman el hombre más poderoso del universo su primo quería que tuviera la misma infancia segura estilo humano como él así que me llevo con mi familia adoptiva los danvers científicos que una vez lo ayudaron a entender sus propias super habilidades tenían una hija alex y a pesar de haber nacido en planetas diferentes ambas compartíamos una cosa sabíamos que nuestras vidas jamás volverían a su primo no necesitaba de mi protección ya no tenía una misión y a pesar que tenía los mismos poderes que él no decidí que lo mejor que podía hacer era encajar después de todo la tierra no necesitaba de otro héroe jonathan samuel kent también fue más conocido como john kent o jonathan kent es un personaje de ficción que aparece en los cómics estadounidenses publicados por dc comics fue hecho por Dan Hurgens, el personaje apareció por primera vez en Convergence Superman 2. Su historia es así. Jon aparece por primera vez en Superboy Ball 6N19, Julio del 2013. Él es presentado como el hijo de Superman y Lois Lane de una línea de tiempo distinta a la principal creado en los New 52. Creado por Scott Lockdale, Tom DeFalco y R.V. Silva quienes sugieren la idea de que si Superman llegara a tener un hijo este posiblemente podría llegar a ser un supervillano. Pero no diferente su historia es decir el 2010 el 21 de marzo de 2010 fue fue desarrollo proyecto Calmus el inició el proyecto KR se basaron en el proyecto Match un intento previo de clonar a Superman debido a las secuencias de admin completo fue considerada un fracaso un error que no se repitió en el nuevo proyecto KR para este nuevo proyecto, las diferencias en las secuencias estaban llenos de ADN humano, con Lex Luthor como donante. Él se mantuvo en una vaina de contención junto con tres genomos, que lo controlaban y lo educaron con el conocimiento telepático de un chico de su edad fisiológica. Gracias por haberme acompañado una vez más. Ya saben que como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Baby Y bien chicos eso es todo Por hoy no queda más que despedirme Pero de antes de quería pedir muchas gracias Por sus apoyos en nuestros canal de confianza Y quería agradecer por ustedes Mis queridos hermanitos Bueno procedo Ya saben si este segmento fue de su agrado Nos ayudarían a todos Cuéntanos qué te parecieron estas historias Por favor Deja un like Y comparte nuestros mis videos Muy buenos días tarde noche Sea pasea la hora en la que hayan visto este video Suscríbete también al canal de Arturo Spectra 3014 en 11 Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá muy pronto tu pantalla sin más decidió ser la señora en cuenta las de historias de terror nos vemos después adiós va a salir